Ahora sí, bienvenidos al video que les va a enseñar o les va a mostrar cómo optimizar el rendimiento de Windows en los últimos 15 minutos que nos quedan. Bueno bien, vayamos al grano. Como en el video sobre seguridad ya dimos varias pistas que tenían que ver con la optimización porque no se puede trabajar sobre seguridad sin optimizar, es imposible, por lo tanto ese video será complemento de este y viceversa. Eh, Verificar. Antivirus. Bien, empecemos por lo, por lo primero. En el video sobre seguridad dijimos cuáles no debíamos actual, eh, cuáles no debíamos utilizar. Uno, por la, eh, por la pésima performance que tiene, este, o por el pésimo desempeño que tiene a nivel de seguridad justamente y de rendimiento, que es justamente el antivirus hecho por Microsoft. Pero también dijimos que eh, Avast era un antivirus a nivel... Que es bastante deplorable a nivel de rendimiento también una vez que yo instalo instalaba estoy seguro contra los virus en ese sentido es distinto al antivirus de microsoft pero me tira el rendimiento del pc abajo entonces a mí no me interesa eso a mí me interesa que me protejan y que yo pueda usar el ordenador como como merezco verdad por algo lo compré por algo elegí windows si es que lo elegí por algún motivo entonces necesito tener un sistema operativo funcionando bien entonces ¿Cuáles son? ¿Es el único? ¿Avast y Windows Defender son los únicos que tienen el rendimiento abajo de la computadora? No. ¿Avast, ABG, Comodo, ESET, los Nod, todos esos y Windows Defender son los que no me van a servir? Así que si tenés alguno de esos antivirus, yo te diría que ya mismo bajes otro y e e elimines esos. Eh, los que recomendamos son los mismos. 360 Total Security, que es liviano y es, y es potente Panda Free, que es excelente y cuenta con un montón de experiencia de Panda Labs, que es una empresa que se dedica desde hace muchísimos años a la seguridad Y Kaspersky, lo mismo eh, Así que cualquiera de estos tres va a ser robusto y liviano, que es lo importante Bien Existencia de Image Glass o de algún visualizador de imágenes funcionales liviano ¿Qué pasa con el, el visualizador que tiene integrado Windows? Es lamentable como muchos de sus productos ya lo hablamos. Entonces, ¿qué hacemos? Instalar otro. Te sugiero Image Glass, pero también lo que digo es, o oh, algún visualizador de imágenes funcional y liviano. ¿sí? Hay muchos, hay muchos que se pueden usar. El Irfan View, están los... bueno, hay un montón de visualizadores así, ¿tá? que te ofrecen un montón de funcionalidades. Yo lo que te recomiendo es ese porque ese es para ver imágenes de modo compacto, sencillo y agradable. Eh, existencia de Opera y Firefox. ¿Por qué? Opera porque es el más rápido de todos los navegadores en cuanto a, no, en cuanto, no como Chrome, Chrome es el más rápido en realidad, pero Opera es el más liviano, quise decir. ¿Sí? de Todos los navegadores y Firefox hay que tenerlo porque es el navegador por excelencia. Si no querés tener a Firefox, tendrías que tener a Google Chrome, pero ahí ya no estaríamos optimizando, ahí estaríamos quemando recursos del PC. Si nos gusta Chrome, tenemos que saber que es el más pesado de todos y que no ofrece nada distinto a Firefox, por lo tanto yo me decanto por Firefox. ¿Qué les digo con Opera y Firefox? El livianito y un peso pesado de la navegación. Está por las dudas si el livianito no responde y etc. Reproductor multimedia, esto es fundamental. Windows Media Player, otro producto deplorable de Microsoft. ¿Qué sucede con Windows Media Player? Es pesado, es pesado y no es competitivo, porque además de ser pesado, no puede reproducir ciertos eh, archivos si no le ponemos un paquete de códex adentro, es decir, al sistema operativo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacer eso? VLC tiene sus propios sistemas de codificación y decodificación y además ofrece tanta cosa, tanto más que Windows Media Player. Es un reproductor en línea que te permite escuchar radios de todo el mundo gratis y fácil, con dos o tres clics. ¿ta? Eso podríamos verlo en otro video también el funcionamiento de VLC, pero por ahora es el que te recomiendo de corazón, que uso todos los días de hace años, está Clementine que está buenísimo para escuchar música pero VLC reproduce todo tipo de video y todo tipo de archivo de audio, es fundamental un reproductor así, así que hay que tenerlo instalado, hay que ejecutar los nuevos programas instalados y luego predeterminarlos, ahora vamos a hacer eso justamente, porque en esta máquina yo ya instalé todos esos programas, ¿verdad? para no perder tiempo con eso, pero todos tienen su página web, Oficial, no descarguemos de Taringa, ni de Softonic, ni de programas gratis punto no sé qué, ni nada por el estilo. Si, si queremos a BLC, vamos a la página oficial de VLC. Si queremos a Firefox, vamos a la página oficial de Firefox. Y así con todo, ¿sí? Y último paso, instalación y ejecución de C Cleaner o de Fragler, porque son programas que nos ayudan a que la máquina vuele. Pero eso como ya lo vimos en el apartado de seguridad, no lo vamos a explicar es eh, muy importante últimos pasos 2 configuración de WAC user account control o control de cuentas de usuario que eso es lo que vamos a ver después este video va a ser mucho más breve vamos entonces ya tenemos a 360 total security que además explicamos en el video anterior cómo hacer para que aparezca ahí abajo para visualizarlo y ver si está funcionando bien y demás ya está instalado ImageGlass, ya está instalado Firefox ya está instalado VLC Vamos a ejecutarlos a esos programas, ¿ta? Como te recomienda esto lo hice para ustedes, justamente, es hecho por mí. Es una guía que también la puedo dejar acá abajo quizás, después capaz que la subo a mi Google Drive y la comparto aquí abajo por si alguien se la quiere descargar, que es un, sirve como un paso a paso, una cosa así. Así que lo primero que vamos a hacer es eh, ir a los programas predeterminados, porque yo ya los instalé, ya los descargué, ya los instalé y ya los ejecuté. Entonces voy a ir aquí, ¿qué tipo de clic tenemos que hacer ahí? ¿Se acuerdan? Clic derecho. Clic derecho y tenemos que seleccionar configuración. Dentro de configuración, voy a ir al apartado de programas, acá de aplicaciones en realidad, y dentro de aplicaciones, al apartado de aplicaciones predeterminadas. Que está aquí. Voy a maximizar. En cuanto carguen los programas que, que tiene que cargar, ahí va. Voy a maximizar para que se vea mejor. ¿está? Correo electrónico Firefox está perfecto. Eh, reproductor de música. Group Music, el reproductor de Microsoft, no. Por más que ahora le llamen Group Music y no sea multi, Windows Media Player, es más o menos lo mismo. Así que voy a elegir VLC Media Player y voy a esperar a que Windows se tome un poquito de tiempo para establecerlo como predeterminado, porque lo que tiene que hacer es cambiar todas las asociaciones, todas las extensiones de archivo posibles de archivos multimedia, por ejemplo video y audio, tiene que reemplazarlas por VLC Media Player, así que le vamos a dar un ratito para que trabaje y haga y cumpla con su cometido, es decir, reemplazar completamente el reproductor embebido, integrado, el bloatware que trae Windows y reemplazarlo por algo prolijo, algo serio algo de gente que se dedica de verdad a la reproducción multimedia visualizador de fotos voy a quitar este que tiene Microsoft y lo que voy a hacer es poner al image glass, que ya lo tengo descargado, instalado, abierto, etc, Sí, aquí lo tengo, ven, tengo fotos, que es el, el que recomienda Microsoft, obvio, eh, tengo otros elementos que me permiten abrir imagen, pero voy a elegir a image glass, así de ahora en adelante, cada imagen que abra, la voy a abrir con un programa decente, para reproducir imagen, recordemos que a VLC, lo pusimos como reproductor de música, predefinido, pero no como reproductor de video lo vamos a tener que hacer lo mismo un poquito más abajo, ahí Windows se toma su tiempo, mientras la máquina, mientras la cámara web a mí me anda más o menos, pero quedó Image Glass como predefinido. Ahora voy a reproductor de video y en vez de Movies and TV, que es el de Microsoft, voy a re reemplazar esto por el VLC, ¿ven? Así de fácil. Ahora cuando Windows termine de procesar su información, hay que pasar por una cosa más toda. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es cerrar todo esto y seguir con la guía. Decía eh, ejecución del nuevo programa que ya lo hicimos, ya lo hicimos antes, mucho antes. Establecimos al correo electrónico a Firefox, al reproductor de música a VLC, al visualizador de fotos a ImageGlass, al reproductor de video a VLC y navegador web al gran, gran, gran, gran Mozilla Firefox. Instalación y ejecución de, de Fraggler, Ultra de Screener, ya lo mostramos antes y ahora esto. El User Account Control, UAC o Control de Cuentas de Usuario es esa ventana que se abre cada vez que yo quiero ejecutar un programa como administrador que necesita privilegios elevados y que a veces me oscurece toda la pantalla está dos horas para mostrarse y cuando pongo la contraseña y le doy oyente, está a dos horas también para irse entonces lo que voy a hacer es eliminar todo eso así yo cuando hago doble clic ya salta la contraseña inmediatamente más rápido de lo que ustedes están viendo acá todavía ¿cómo hago para eso? voy de vuelta al menú de inicio clic derecho y voy a configuración como venimos haciendo para un montón de cosas Ahí está el panel de control, ahí hay un montón de cosas interesantes y útiles. Ya no necesito tener esto maximizado, así que lo voy a desmaximizar. Eh, y voy a poner WAC. a ver si lo encuentra por WAC. Sí, muy bien. Cambiar configuración de control de cuentas de usuario. Voy a seleccionar ahí. Y lo que voy a hacer es establecer... Bueno, primero, claro, ahora sí está bien que Windows haga eso. Que me pida permiso de administrador, porque lo que voy a hacer que se puede considerar un riesgo para la seguridad, una vulneración. Si lo hace un programa, no está bueno. Ahora, si lo hago yo, sí está bien porque sé lo que estoy haciendo. Con yo me refiero a ustedes, ¿verdad? Al, al dueño de la máquina y al usuario, que es lo que más importa. No es el sistema lo que importa, es el usuario, ¿verdad? Ahí pongo la contraseña de administrador, para que me permita hacer ajustes en el control de cuentas de usuario o WAC. Elija cuando desea recibir notificaciones acerca de cambios en el equipo. Control de cuentas de usuario ayuda a impedir que programas perjudiciales realicen cambios en el equipo, lo que les acabo de explicar. Notificarme siempre y no atenuar el escritorio cuando las aplicaciones intentan instalar software, a hacer cambios en el equipo o cuando yo realizo cambios en la configuración. No recomendado. ¿sí? No sé qué es lo que recomienda Microsoft. Recomienda ir arriba del todo. Notificarme siempre todo este, eh, consumiendo todos los recursos de mi máquina. Bueno, yo, un humilde técnico y profesor, les voy a recomendar que lo pongan aquí, en el primer escalón. No, no, en el primero sería este, que no es absolutamente no recomendado, salvo para algunos casos que yo estaría de acuerdo con eso, pero no. Para el usuario común, para el uso común, en este. ¿tá? El problema es que dice, elija esta opción solo si... Le, no, acá dice, debe iniciar sesión en el equipo como administrador para poder seleccionar esta opción. O sea que... Aún habiéndole puesto la contraseña de administrador, no me deja cambiarlo. Estos esto son bien cosas de Microsoft. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a tener que hacer para seleccionar esto? Miren qué trabajo. Tengo que convertir a mi usuario en administrador. Primero que nada. Después venir acá y hacer lo mismo. Y luego bajarle los privilegios al usuario. Lo voy a hacer bien rápido. Aquí lo que voy a hacer es cambiar el tipo de cuenta, mi cuenta. El usuario prueba, que es un usuario común, le voy a subir el privilegio a administrador, cosa que no se debe hacer. Cambiar el tipo de cuenta, le voy a poner la contraseña determinada. Lo voy a subir de estándar ven que dice, las cuentas estándar pueden usar la mayoría del software y cambiar la configuración del sistema que no afecte a otros usuarios ni a la seguridad del equipo, ni a la seguridad del equipo ni a otros usuarios. Pero lo voy a pasar a administrador, los administradores tienen el control completo del equipo, pueden cambiar cualquier configuración y obtener acceso a todos los archivos y programas almacenados en el equipo. ¿Y saben qué? Los virus también pueden hacerlo bajo una cuenta de administrador, por tanto esto nunca lo hagan. Esto lo hacemos solamente porque Windows no nos permite hacer las cosas por la buena, entonces cambiamos el tipo de cuenta, ahora somos administradores, ven, prueba es administrador, ahora lo que voy a hacer es ir acá, clic derecho en el menú de inicio, configuración, wack. me sigue pidiendo contraseña, esto, esto es... <ríe> es muy raro, no me va a dejar, seguramente no me va a dejar Eh, estaba clavado. Lo que tengo que hacer es cerrar sesión y volver a iniciar sesión. Lo veo en un segundo. Bien, eh, reinicié. Bueno, reinicié, no. Cerré sesión y volví a iniciar sesión. Si ustedes quieren, lo que pueden hacer es reiniciar la máquina. O si saben, cerrar sesión es directamente desde acá. Se va al menú de inicio con clic izquierdo. Esta vez hago clic en esto. Esto ahí minúsculo que está ahí. Y le doy cerrar sesión. Luego inicio sesión en Windows de nuevo para hacer el cambio de, de, de, de nivel del usuario y ahora lo que voy a hacer es, retomamos, clic derecho aquí, configuración para ir al UAC de vuelta al User Account Control, voy a ir acá, le voy a poner UAC, Windows me va a ofrecer cambiar la configuración del control de cuentas de usuario y ahora sí voy a poder ejecutar esa acción que yo necesitaba. ¿Ah? Ah, voy a ir acá y lo voy a bajar. No es recomendado. Esta opción hay que elegirla solo si el escritorio del equipo tarda mucho tiempo en atenerse. sí obviamente, todo en Windows tarda. Entonces, todo lo que, no, lo que lleve a no tardar, hay que hacerlo. Así que voy a darle a aceptar. Ahí Windows va a hacer su proceso. Me va a decir si quiero que esta aplicación haga cambios. Le voy a decir que sí, porque sé lo que estoy haciendo. Si no, le diría que no. Ahora voy a tener que ir al panel de control para dejar todo como estaba, ¿verdad? Dejar al usuario prueba, bajarle los privilegios. Entonces voy a cuentas de usuario de vuelta, cuentas de usuario de vuelta. Voy a cambiar el tipo de cuenta para que ya no diga administrador, directamente que no diga nada. Ya me ofrece cambiarlo a estándar, ¿verdad? Puedo ponerlo como administrador o como estándar, ¿ven? ¿eh? Como administrador o como estándar, se lo deja en estándar, cambiar y ahí le voy a dar un tiempito a Windows para que procese, cierro todo y ya mi usuario vuelve a quedar como administrador. Bueno, espero que estos videos les hayan sido útiles. Lo que pretendo acá, más allá de ser hincha del software libre y de Linux a morir y todo lo demás, lo que pretendo hacer es que los usuarios de Windows, sistema operativo que conozco muy bien, lo conozco como si lo hubiera parido, como dice el dicho, eh, los quiero ayudar a que en este periodo de cuarentena y en este periodo de bueno de necesidad de, de elementos informáticos Inusitada, como nunca antes se, se ha visto por, por el problema a nivel mundial que, que, que nos aqueja Que ustedes tengan mejores y mayores y mejores herramientas a la hora de realizar sus trabajos Siguiendo todos estos consejos, les aseguro, les aseguro que van a tener una máquina que va a parecer nueva, no lo van a poder creer si hacen todo esto que les recomendé en los dos videos de seguridad y de optimización, eso sí, no dejen nada por hacer, anímense que ustedes pueden, vamos arriba.